¿Qué tal muchachos? El día de hoy vamos a hablar sobre las nuevas ingresantes a serie 5 del mes de abril. Dentro de este grupo también estoy considerando la carta nueva del pase de temporada que va a ser Hitmonkey debido a que cuando termine ese pase de temporada Hitmonkey también va a ingresar a la serie 5. Y todo el análisis detallado que van a poder encontrar sobre Hitmonkey lo he dejado justamente en este video que ustedes van a poder ver aquí, lo pueden visitar luego y revisar todo el análisis detallado. Pero para resumir un par de cositas sobre Hitmonkey en este video es que los mazos de combo que están llevando a Bis y a falcon se van a ver bastante fortalecidos y a su vez las cartas contras que va a tener Hitmonkey como sandman y lich también se van a volver más relevantes pero esto va a depender bastante de qué tanto se masifique Hitmonkey una vez que salga el pase de temporada y justamente la masificación de depende bastante de la presencia de esta carta que está ingresando también de serie 5 ahora en esta última fecha del mes de marzo que vendría a ser el día 28 y nada más ni nada menos que Kitty Pride, esa carta va a hacer que Hitmonkey tenga un verdadero valor justificado dentro justamente de estos mazos que les estaba diciendo de combo donde se están incluyendo cartas como Beast y Falcon, solo queda esperar nomás cuánta gente realmente va a querer comprar a Kitty Pride por 6.000 de tokens una vez que salga justamente en la tienda sabiendo que más a Adelante va a dropear de serie pero también debemos de considerar que habrá mucha gente sortuda que por ahí le vaya a salir Kitty Pride abriendo cofres de reserva de coleccionistas y bien muchachos vamos a comenzar entonces con el bebé tiburón esta carta va a ser lanzada el día 11 de abril esta carta tiene stats decentes, un coste 2, poder 3, así que está bastante bien. Y el efecto que tiene esta cartita es un efecto único. No es un efecto de revelarse, no es un efecto continuo. Esto quiere decir que va a ser bien difícil de poder contrariar esta cartita. Es como parecido a la habilidad que tiene dar débil también. No tiene efecto continuo, no tiene efecto de revelarse, así que muy difícil de poder contrariarla. ¿Qué es lo que hace esta carta? Dice... Tú puedes mover esta carta una vez. Nada puede detener de mover esta carta o jugar esta carta en cualquiera de las ubicaciones. Nada te puede detener de mover esta carta o jugar esta carta en cualquiera de las ubicaciones. Nuevamente vuelvo a repetir. Este tiburoncito tiene una habilidad muy similar a esta carta que ya es conocida que es el Nightcrawler. Que también se puede mover una sola vez. ¿Y cuál es el valor agregado que tiene esta carta que hace que realmente sea una carta posiblemente buena donde pueda ser incluso determinante en ciertas partidas? Y es que esta carta se va a poder mover sin ningún tipo de restricción. No sé si ustedes han visto que hay algunas ubicaciones que cuando se cierran dicen que no se puede añadir ninguna carta ahí. Bueno acá aparentemente a Jeff no le va a importar eso y Jeff de todas maneras se va a poder mover a ese tipo de ubicaciones. Y supongo que también algo similar va a pasar con el Profesor X. Recuerden que cuando ustedes juegan a Profesor X no hay ninguna carta que se pueda añadir a esa ubicación donde se encuentra el Profesor X. Y parece que Jeff va a poder hackearlo el Profesor X y va a poder de todas maneras moverse... A esa ubicación donde se encuentra el profesor X. Y acá hay algo importante muchachos a remarcar con el coste de esta carta. Porque al ser un coste bajo te va a dar flexibilidad para que la puedas jugar literalmente en cualquier turno. La puedes jugar en el mismo turno 2 si quieres o la puedes jugar en un turno posterior. De repente por ahí la juegas con otras cartas más en turno 4, en turno 5. Pero claro está que hasta turno 6 no tendría sentido jugarla. Porque si no, no vas a aprovechar la habilidad de esta carta de poder moverla una vez. Sin ningún tipo de restricción. Lo que quiere decir que esta carta no tiene el factor sorpresa justamente de poder lanzarlo al final y poder sorprender al oponente y de repente ganar así la partida, acá sí le vas a revelar la estrategia al oponente de lo que vas a hacer ya que en un turno previo al turno final la vas a tener que jugar y luego en el turno final es donde la vas a tener que mover a esta ubicación donde se supuestamente no se pueden añadir cartas. O inclusive también la puedes mover A una ubicación donde de repente Necesites justamente esos tres puntitos de poder Para poder ganar de todas maneras Y lo que están viendo ahora muchachos es un Masito de Cerebro 3 que he encontrado justamente Donde se puede adaptar bastante bien Jeff, ¿qué pasa? Ahora Con la llegada de Jeff seguramente Cerebro 3 va a ser mucho más competitivo Porque además también está llevando Profesor X y Profesor X como tiene 3 De poder también se va a poder bostear ¿Y qué sucede? Profesor X generalmente es especialista En tomar una ubicación y no dejar que ni ninguna otra carta entre, ¿verdad? O, sepa, o se pueda destruir o se puede eliminar en, ese, en esa misma ubicación de repente puedes eliminar o evitar algún combo del oponente también gracias a Profesor X en ese momento, pero lo importante es que si de repente estuvieses perdiendo esa ubicación por un par de puntos de repente de poder, eh, si lo tienes previamente lanzado a Jeff en alguna otra ubicación vas a aprovechar justamente el moverlo en el turno final a la ubicación de Profesor X para poder ganar eh, por algo de ventaja por un margen de ventaja en esa ubicación donde se encuentra profesor x y así de repente poder llevarte también la victoria total de la partida y aquí también hay otro mazo interesante incluso Que no es de Cerebro 3 pero acá sí está Complementando aún mejor incluso con dar Devil, dar va a poder ayudar A que tú puedas lanzar un mejor Profesor X En alguna ubicación y si aún así No estás ganando esa ubicación ya sabes que de repente Si es por un margen pequeño puedes mover a Jeff esa ubicación y listo Acá también por ejemplo Tormenta va a tener una presencia Bastante fuerte con Jeff también Porque Jeff se va a poder mover eh, sin ningún problema A esa ubicación para poder apoyar Digamos de que tal vez Tormenta eh, Con la inundación se pueda ganar a maneras ahí por poder acá hay varias cartas interesantes muchachos acá hay muchas cosas unas sinergias muy bonitas incluso si en caso no tienes al profesor X eh, en ese momento puedes también utilizar a Gamora o al Hop Goblin de repente como recursos con dar débil por ahí para tener una muy buena respuesta hacia tu oponente al momento que te juegue en turno 5. así que hay varias cositas interesantes que también tiene este masito. Eh, acá a Jeff lo veo generalmente pues eh, complementado directamente con profesor X no es el es lo que más va a complementar es lo que mejor puede funcionar creo yo ahí, pero será cuestión de ver cómo se va desarrollando esto pero este mazo también lo estoy viendo que tiene bastante futuro en el metajuego si es que se llega a desarrollar bien digamos de la mano con Jeff, luego vamos con esta siguiente carta que me parece muy interesante, hay mucho análisis que hacer por aquí muchachos y esta carta va a salir el 18 de abril, estamos hablando ni nada más ni nada menos que Snowguard, esta carta de aquí tiene 1 de coste de energía por 2 de poder, unos stats bastante buenos digamos para una carta de ese coste y vamos a ver qué es lo que hace su habilidad dice mientras esta carta esté en tu mano esta carta se va a transformar cada turno o bien en una águila o en un oso. Ahora, para entender un poco mejor cómo funciona su habilidad, me imagino yo que en el turno 1, pues cuando tú la robas recién esta carta, pues no se transforma en nada. Pero cuando pasa el turno 2 y si se mantiene en tu mano, se puede transformar en un águila o en un oso. ¿no? Si se transforma, por ejemplo, en el turno 2 en un águila, en el turno 3 probablemente se va a transformar en un oso y el turno 4 en un águila. Me imagino que va a ser intercalado, no sé la verdad si es que se puede pueda transformar porque no tendría sentido mucho creo que se transforme en turno 2 por ejemplo en un águila y en el turno 2 vuelva a ser un águila nuevamente no sé la verdad si pueda funcionar así esta carta pero sería cuestión de ver cómo eh, se desenvuelve una vez que se pueda llegar a obtener eh, y se pueda ver en el juego pero acá seguramente tú ya estarás con esta duda y me puedes decir, pero tío, ¿qué análisis profundo hay en esta carta que se puede transformar solamente en un águila o en un oso nada más turno tras turno? ¿Cuál es lo especial que tiene esto? Bueno, acá te voy a enseñar porque he averiguado un poquito más y acá podemos ver justamente las figuras en, o los animales en los que se está transformando Snowguard. Acá como podemos ver el oso tiene unos stats diferentes al stat original que tiene la carta. El oso es un 5-3 ¿no? Coste 5 de energía por 3 de poder, parece un stat Muy bajito, es igual al Leech en realidad en stats Y acá qué es lo que dice, tiene un efecto de Revelarse y dice que Active el efecto de esta ubicación O sea prácticamente si tenías A ver pongamos como ejemplo La ciudadela de Onslaught que, que duplica los efectos continuos Me imagino que esto de acá Duplica, el, eh, duplica justamente El efecto de la misma ciudadela del Onslaught ¿no? Entonces pueden llegar a ser Cosas interesantes con este tipo de casos? cartas, probablemente sí, aunque lo veo como que bastante aleatorio en el tema de que justo te salga una ubicación que te favorezca, ¿no? y que a esa ubicación justo le puedas duplicando el efecto de esta ubicación, puedas hacer una locura de repente poniendo esta carta ahí la otra carta me imagino también que no sé si funcionará así tal cual, no sé si el Nexus de repente también duplique el poder de las cartas que estén lanzándose ahí, aunque no creo que funcione así tampoco, pero todas aquellas ubicaciones que de alguna forma hagan algo, digamos como no sé, el Camartage de repente también. Este man lo que puede hacer es duplicar también el efecto ahora. Esta carta va a duplicar el efecto de esta ubicación donde va a ser, eh, me imagino yo, beneficioso tanto para el oponente como para ti. No dice acá que solamente eh, duplica para ti nomás el efecto de la ubicación, sino lo que está tratando de decir es que lo duplica de manera general. Entonces, esta carta aquí, como el, el osito, no la veo tan buena porque también esto podría beneficiar enormemente al oponente. Va a depender mucho de las cartas que está jugando cada uno, pero supongo que tú o los mazos en los que se utilizará este tipo de con este tipo de carta, van a ser justamente mazos donde pues a, vayan a tener efectos continuos, efectos de rebelarse para que esta carta pueda digamos de alguna forma no eh, tratar de ser beneficiosa para el mazo por ejemplo, si en el Tash nosotros hablamos de Touch, pues hay una carta que puede duplicar el efecto solamente para ti, nada más del Touch. en este caso estamos hablando de Wong que incluso Wong es un coste 4 de energía por 2 de poder, entonces en la parte de rentabilidad lo veo más rentable lanzar un Wong, ¿no? que la lanzar un Snowguard, claro está que si te pueden lanzar un Cosmo en ese lugar donde lanzaste Wong, ahí sí ya perdiste porque no tienes nada que hacer, pero acá en el caso de Snowguard eh, tiene un efecto también de rebelarse así que si una vez que active el efecto eh, duplica la ubicación, ya pues ahí sigue todo para adelante, así que eh, como les digo es una cosa que puede ser una espada de doble filo. Podría terminar haciéndoles perder la partida también. Pero esto es lo que les está ofreciendo al menos el oso de este Snowguard. Luego pasamos a la siguiente transformación que vendría a ser el águila. Esta es la carta por la cual yo considero que Snowguard en sí tiene bastante valor estratégico. Esta carta tiene un efecto masivo en sí. Tiene un efecto de revelarse. y lo que hace es que ignora todas las habilidades de las de todas las ubicaciones por lo que estoy viendo porque acá dice ignora todas las habilidades de las ubicaciones el siguiente turno esta carta generalmente la vas a lanzar probablemente en turno 5 si ves de repente que no te beneficia alguna ubicación pues simplemente lo que va a hacer es no hogar es que en el siguiente turno en este caso el turno final cambie eh, digamos neutralice todas las ubicaciones qué pasa por ejemplo si de repente por ahí no te gusta que haya salido el santo santorum no te deja jugar Ninguna carta, pues bueno, en turno 5 lanzas Snowgar y en turno 6 vas a poder jugar cartas en Santo Santorum. Me supongo que así debe estar funcionando porque dice que ignora todas las habilidades de todas las ubicaciones. Es como si hubiese sido un Rino cuando golpea una ubicación y la neutraliza, la deja ya, digamos, sin ningún tipo de habilidad. Me imagino que un Snowgar es como una especie de Rino temporal solamente que va a funcionar solamente en el siguiente turno y esto abre muchas posibilidades para poder incluso tener una gran ventaja en el campo de batalla, porque aquí de repente tú vas a poder utilizar el águila dependiendo qué tanto te conviene o qué tanto no también, de repente te salieron muy buenas ubicaciones donde tal vez te sea más conveniente lanzar al oso, ¿no? y ahí de repente lo lanzas al oso en alguna de esas ubicaciones que te conviene bastante para poder ganar, o si ves que te salen muchas ubicaciones que no te conviene para nada, probablemente también puedas mejor lanzar el águila en turno 5 para poder digamos eh, poder jugar sin ningún problema y sobre todo puedes romper la estrategia también de tu rival porque tu rival de repente Está jugando cosas. Eh, eh, justamente teniendo en cuenta que tiene esas ubicaciones. Y está poniendo todos su, todo sus recursos ahí para poder ganar. Y tú sin embargo pues lo que puedes hacer es. Eh, simplemente neutralizarlo en el turno 6. Y lo dejas totalmente a tu oponente. En el aire sin saber bien qué hacer. Porque ya puso muchos recursos en tal lugar. Y ya no tiene mucho que hacer para poder digamos. Ganar alguna otra ubicación tal vez. Un ejemplo bastante básico de esto. Podría ser el mismo Nexus también muchachos. Recuerden que el Nexus tú vas poniendo todas las cartas ahí que tengan un poder en el nexus, ese poder se va a replicar en las demás ubicaciones, entonces acá el Snogar de repente lo que puede hacer y eso está muy interesante es dejar que el oponente ponga todas sus cartitas digamos ahí en el nexus, ¿no? poniendo sus mejores cartas en ese lugar y lo que hace simplemente con Snogar es lanzarlo en turno 5 y una vez que el oponente haya puesto de repente ya 3 cartas en nexus, eh, solamente le va a quedar un par de cartas buenas para jugar en, la, en las otras ubicaciones en turno 6 y para esto de repente tú ya habías planificado toda tu estrategia Tienes las otras dos ubicaciones ya cubiertas Y ya el oponente no va a tener mucho que hacer Y otro ejemplo básico también que se podría aplicar perfectamente con el águila Va a ser esta ubicación que solamente te deja jugar cartas de coste 6 Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? En turno 5 lanzas Snogar Si es que de repente tienes un mazo que tiene cartas eh, todas de coste bajo Y no tienes ninguna carta de coste 6 Pues acá va a ser perfecto Lanzas Snogar en turno 5 Y para turno 6 vas a tener esta ubicación... Que que solamente te permitía jugar cartas de coste 6 pues le quitas la restricción y vas a poder jugar todas las cartas también que tú desees ahí pero también obviamente tu oponente este masito que acabo de encontrar muchachos es el mazo digamos que tiene todas las cartas actuales porque hay otros mazos que tienen cartas que ni siquiera todavía se han anunciado que lo están queriendo combinar con snow pero vamos a tratar de centrarnos en la realidad ahorita en aquellos mazos que, de cartas que existen que se encuentran presentes en el juego y acá como pueden ver este mazo de acá es un mazo de cartas pequeñas que es donde más creo que se va a poder desenvolver snowguard no sé si quinjet tendrá un efecto sobre de repente el, el oso o el águila no sé si lo considerar como lo considerará mejor dicho como una carta eh, que no es parte del mazo tal vez no sé si lo considerará así pero sería interesante ver esa sinergia entre quinjet de repente y snowguard de esa manera así podrías lanzar un águila por coste 2 o un oso por coste 4 estaría muy interesante eso eh, después la, tienes las demás cartas acá Bueno, tienes Sabu, que Sabu no va a sinergiar Con Snogar en realidad Pero va a sinergiar con otras cartas como Shan, Absorbing y Shanxi, Cazar. Esto acá se está haciendo bastante, digamos Este masito está orientado mucho en el kazu ¿verdad? Eh, son cartas generalmente Pequeñas, donde van a ser eh, Bosteadas, se podría decir, así que Digamos que por ahí está bastante interesante Está bueno, digamos Incluso por acá de repente hasta la pueden poner A Dazzler, creo que es la que se La que se bostea, si es que llenas todas las ubicaciones ¿no? con más 6 de poder adicional pero bueno, hablamos ahorita de Snogar como les decía, y yo creo que Snogar acá eh, no creo que tenga un mazo específico de por sí Creo que Snogar también puede ser una carta Staple Donde puede ir en cualquier mazo Justamente debido a que tiene estas circunstancias Donde se puede transformar en halcón o en oso Y puede tener habilidades diferentes Entonces te da más variedad estratégica Te da más posibilidades digamos, de desenvolverte turno tras turno estratégicamente De acuerdo a la situación en la que te encuentres Sobre todo apuntando a la parte de las ubicaciones Algo no te favorece Algunas ubicaciones no te favorece, Pues lanzas el aire hay algunas ubicaciones buenas que sí te favorecen pues lanzas el oso algo así por lo que estoy viendo acá. Snogar va a poder tener un buen desempeño. Puede ser que Quinjet sea un gran aliado de Snogar. Sería cuestión de, de poder ver esa interacción todavía. Entre Quinjet y el Oso o la isla Para ver si realmente van a bajar de coste. Pero estoy viendo que Snogar tiene un gran potencial. Para poder desenvolverse en muchos mazos. Incluso en los mazos más top. Seguramente por ahí lo puedan estar poniendo Snogar también. Porque digamos que de alguna manera puede salvarte. De situaciones bastante adversas en términos. de de una mala ubicación o de repente te puede beneficiar en términos también de una muy buena ubicación y ahora vamos con la siguiente carta que se llama Estegron Estegron es una carta de coste 4 de energía Por 5 de poder Tiene stats muy buenos la verdad Stats muy decentes Está muy jugable esta carta Inclusive en su estado vainilla O sea sin ningún tipo de habilidad Igual digamos que sigue teniendo muy buenos stats ahí Pero revisemos ahora cuál es la habilidad que tiene esta carta Esta carta tiene efecto de revelarse, muchachos O sea ya sabemos que ahí Hay varios counters que puede tener Pero ¿qué es lo que hace Mueve una carta enemiga de aquí, o sea, de la ubicación donde se encuentra Estegro a otra ubicación. Y por cierto, Estegro va a ser la última carta en salir, su fecha va a ser el 25 de abril. Y lo que yo comienzo a imaginar aquí es que si tú lanzaste Estegro, activaste tu habilidad y hay, digamos, no sé, tienes tres cartas enemigas ahí, vas a poder escoger una de ellas y vas a poder decidir a cuál ubicación la deseas enviar. Tal vez el efecto que tenga este Stegron pueda ser algo comparable al efecto que tiene Jaggernaut también de botar cartas que se hayan jugado en ese turno hacia otras ubicaciones de manera aleatoria, pero tan solo es una comparación muy básica y dista bastante del poder real y de la habilidad real que justamente tiene este Stegron aquí porque aquí lo que hace Estegro, muchachos no tiene que ver con la aleatoriedad ni que el enemigo haya jugado justamente cartas ahí en el momento que tú jugaste también Stegro en esa ubicación, ya que en la descripción de la habilidad no habla de mover aleatoriamente una carta, yo estoy imaginándome acá de que probablemente tú vas a poder escoger una de las cartas del oponente, así como cuando se activa Nueva York me parece que esta zona donde se pueden mover las cartas que de repente se va a activar algo así, no, las cartas van a elevarse el enemigo y te van a y te va a dar justamente a escoger una de ellas para que la puedas trasladar a cualquiera de las otras dos ubicaciones que estén ahí y esto es muy interesante muchachos porque si la verdad la habilidad funciona tal cual como les estoy describiendo en estos momentos. Estegron se va a poder jugar de una manera sorpresa justamente en el último turno o en el turno final. Lo que puedes hacer justamente es jugar estegron en una ubicación donde quieres de repente remover la carta más fuerte que tenga el oponente. no, Digamos que en el turno final lo juegas, activas el, la, el efecto de estegron y lo que vas a hacer es mover una carta a otro lado. De repente donde el oponente ya vaya ganando su ubicación se la mueves para allá y simplemente va a quedar esa ubicación más debilitada listo para que este gro más otra carta de repente de coste 2 por ahí no se sé, puedes complementarlo con un lizard o puedes complementarlo de repente con eh, con titania tal vez que son cartas que tienen poder alto por ahí y con eso tú puedas terminar ganando en esa ubicación sin problema. Incluso estoy imaginando también que con Mojo World esta carta también va a estar bastante fuerte porque al poder remover una de las cartas que están en Mojo World y si tú tienes más cartas que el oponente en esa ubicación, instantáneamente su esa ubicación la tienes ganada. Ahora, esta carta de Stegro parece ser por su habilidad misma una carta Staple, una carta que puede ir en cualquier mazo, pero saben algo, aún así creo que el mazo al que más le puede sacar partido va a ser un mazo híbrido con movimiento no he encontrado un mazo de movimiento de por sí para poder enseñarles cómo podría funcionar este gron ahí pero aquí he encontrado un mazo de cerebro también que está bastante bueno está muy interesante porque acá otra cosa también interesante observar muchachos es que eh, Miles Morales va a funcionar muy bien con este gron, pero aquí vas a necesitar justamente lanzar este gron seguramente eh, no en turno final sino en turno 5 hacia abajo verdad turno 4 o turno 5 para que el Miles Morales también lo puedas lanzar justamente por coste 1 de energía así que eso estaría muy interesante también de poder ver cómo van a ser la sinergia de estos dos de estas dos grandes cartas que justamente vas a poder facilitar y vas a poder garantizar también que eh, miles morales pueda digamos este bajar ese coste ahora aquí incluso estoy viendo en este mazo de cerebro que es un concepto la verdad porque todavía este euro no ha llegado es que también hay otra carta que se llama sil que es una carta nueva pero digamos que esta carta todavía como no está no se puede hablar mucho probablemente habrá alguno Reemplazo de esta carta de coste 5 Pero acá me parece muy interesante que esté Nova también aquí Por si en caso esta carta se puede destruir con Deadlock tal vez Puede ser de que tú al final le subas a todas las cartas que tienes a poder 6 y así igual cerebro no tenga ningún problema en seguir bosteándolas a todas porque su poder es uniforme también. Así que está muy interesante todas las cartitas que están acá en este mazo. Probablemente como les digo Seal pueda tener algún un reemplazo digamos. No me acuerdo ahorita cuál es. Hay alguna carta que sea interesante ahorita que tenga 5 de poder pero seguramente por ahí que se encuentra. Pero este masito de cerebro digamos funcionando con Stegron y y Miles Morales ahora añadido ahí Me va a parecer muy genial Y bien muchachos y ahora para cerrar Hagamos las conclusiones rapidito Luego de haber hecho todo el análisis de todas estas cartitas Que van a entrar justamente en el mes de abril Para mí la más bonita La más importante o la más relevante En mi opinión personal va a ser Jeff y digo esto porque la habilidad que tiene Jeff es una habilidad única Es una habilidad que no puede ser conteriada Es una habilidad incluso que va a pasar por encima la habilidad que tiene el Profesor X O sea prácticamente en la jerarquía Jeff está por encima de Profesor X Y va a poder entrar sin problemas a su misma ubicación Haciendo que esto sea pues una gran ventaja para quien está utilizando a Jeff en ese momento Y no es que las otras cartas tampoco se queden muy atrás Esas cartas también son buenas El tema es que no tienen habilidad única como lo tiene Jeff, esto quiere decir que si tienen alguna forma de ser contereadas acá el counter más eh, obvio que va a tener estas cartas de acá va a ser generalmente Cosmo, va a ser su principal problema y digamos pues el, la mayor traba para que estas cartas de repente por ahí puedan exponer toda su habilidad posible en determinado turno de la partida, porque si hablamos del counter de Lich y ahora en este contexto donde Lich también se puede sacar hasta en turno 4, de repente por ahí hasta te podría silenciar a Jeff y digamos que Lich podría significarse un counter general para cualquiera de estas cartas pero como repito muchachos en mi opinión personal creo que Jeff es una muy buena carta, ahora comprarla por 6000 tokens esa es la pregunta realmente porque acaba a de depender de muchos factores, si ya tienes a los big bats o si también te gusta mucho jugar estos tipos de mazo donde va el profesor X o el mismo cerebro 3 que puede llegar a ser más competitivo, tal vez tengas todas esas cartas y necesites solamente a Jeff para hacer este mazo aún mucho más fuerte, de repente en ese contexto puede ser que sí pueda eh, ser valioso para ti poder castear digamos los 1000 tokens en Jeff pero si te salen cofres pues enhorabuena porque es una muy buena carta pero esto no quiere decir que las otras cartas sean malas esas cartas son buenas el problema es que tienen pues los counters un poquito más complicados ahí pero de todas maneras ya les he explicado ahorita con este análisis de cada una de las cartas cómo se puede desenvolver cada una y qué es lo que ustedes digamos qué es lo que se puede hacer digamos para poder obtener las victorias en las partidas pero bien muchachos, ya saben, si tienen cualquier duda o consulta la pueden dejar justamente en los comentarios de este video. Y si no, ustedes ya saben, yo estoy transmitiendo siempre de lunes a viernes por las noches en la Plataforma Morada. Ahí también el enlace se encuentra en la descripción de este video. Si tienen cualquier duda o consulta también que quieran hacer de cualquier otra cosa de Marvel Snap, pueden ir también ahí a mi canal de la Plataforma Morada, estoy transmitiendo en vivo y pueden hacer la consulta que ustedes deseen. Ahí estamos con el chat para poder recibirte. Así que ya sabes, te espero allí. Un abrazo para ti.